Voy para la fiscalía a poner una, una calle formal para que esos asesinos eh, que mataron a mi hijo en la cabaña lo investiguen fuertemente porque eso no se sé puede quedar así, porque le dieron, le dieron muchos golpes, eh, tiene un, un, un hoyo ahí que parece un tiro, parece que fue con un cuchillo tal vez, no sé, y, y un brazo roto y fue torturado y lo ahogaron y ellos dijeron que, que fue que se cayó. ¿Quién confirma eso? ¿Hay un certificado de nazi que certifica que fue él? Todavía los no han salido, pero eh, tú hay que iba a haberlo eh, eh, muerto, decía que, que fue que lo mataron, un 90%, que fue un asesino. Había ni que cuatro y, cuatro y, y, lo, y que depuraron ni y, y, que declararon, porque ellos tienen que ser investigados y sometidos a la justicia. Esa gente tiene que ser obligada. ¿Cuándo fue el domingo? Eso fue el domingo, eh, el, el, el, el sábado de madrugada.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 ¿Qué? ¿Hay un certificado de que, que certifica que fue.? Él? Todavía otros no han salido, pero tú eh, hay que ir a verlo eh, eh, muerto, decía que, que fue que lo mataron. Un 90%, que fue que, que fue asesinado. Habían que cuatro y cuatro y, y lo, y que depuraron ni que, ni que porque declararon, porque ellos tienen que ser investigados y sometidos a la justicia. Esa gente que, tiene que ser obligado. ¿Cuándo fue el fue el domingo, el, el, el, el sábado de madrugada.